intensa que aprieta dame un lugar para estar conmigo repitiendo siempre recetas poco voy a poder cambiar regresar al tiempo veleta que no sabía que iba a pasar mañana con pinches en bicicleta, aprendiéndose a equilibrar, allá en la esquina. Todo fluye sin pretexto, nos queremos sin tanto verso, reímos juntos de todo el cuento, desde Las reglas no importan y el juego es nuestro Respiramos cada momento Porque el futuro no existe, eso es un invento Lejos no muera del intento. el